estamos aquí en Santa Justina de Catetec hoy tengo el gusto de presentar una camada que este año 2019 se destacó entre muchísimas camadas realmente fue la camada revelación y pues que destronó, destronó a, a, a muchas camadas de su tipo del de, de largo reinado que, que habían tenido no Camadas de esta misma región, camadas de Contla, de repente se vieron sorprendidas por la camada de las pins Pero bueno, es un trabajo de años, es, no es una camada que surgió de la nada, sino lo que se dio en el 2019. Fue un trabajo que ya venía desde atrás, en de 2018 habían dado una pequeña prueba, pero, pero el año 2019 es cuando sin duda viene el estallido. Cuando Tlaxcala se conmueve con la camada de las piscinas. Aquí tenemos entonces a los responsables de este, de este relajito. Entonces se quieren <ríe> presentar eh, aquí para la cámara de entre Bueno, mi nombre es, este, soy uno de los encargados, los responsables de la camada y mi nombre es Jair Juárez. Yo soy otro encargado y mi nombre es Micael Sánchez. Mi nombre es Hugo Roldán Rodríguez y soy originario de esa la de Catepec, encargado de la comoda. Perfecto, bueno, pues aquí vamos a escuchar el testimonio, porque pues muchos de nuestros seguidores pues preguntan mucho por las queens y tienen una legión de admiradores incondicionales. La verdad es, son todo un fenómeno dentro del Carnaval de Tlaxcala son la camada de moda. No, <risa> entonces, muchas gracias. Todo el no. mundo los quiere jalar y, y entonces pues hay muchas preguntas. Entonces pues la más obvia es cómo surgió la camada de las queens. Ya fuera todo mito, todo chisme. <risa> <risa> todo relajito. Todo relajito. Bueno pues este, nuestra camada surge como usted bien lo dijo en el 2018 el ahora sí que por un relajo nosotros o sea realmente este, surgimos porque queríamos este, seguir bailando nosotros bailábamos en otra camada oh, este, ¿no? y entonces ahí fue cuando nosotros decidimos salirnos este, y decidimos hacer una nueva camada que pues más que nada aquí en el pueblo no había una camada de ese tipo no este, hay camadas pero de tipo este, hombre este, con mujer y Ajá. así, ¿no? Entonces, pues nosotros quisimos hacer una camada diferente, nueva y pues como ya teníamos bailando, entonces pues y, decidimos y dijimos bueno, pues hay que hacer una, ¿no? O sea, hay que sacar algo diferente aquí en el pueblo. ¿Cuál era la otra camada? ¿O ¿Todavía están muy eh, recientes las heridas? No, no, no, no, no. No, de hecho no, o sea, nosotros este era la camada que pues, para nosotros era una camada que nos gustaba mucho, era camada lengua. de ahí, este, pues, de hecho, los encargados ahorita que aquí actualmente estamos, pues realmente estu estuvimos ahí, o sea, realmente sí. nacimos en esa camada pero, este, pues, bueno, como le comento, esa camada este, pues, se deshace, entonces nosotros retomamos nuevamente este, el estilo, queremos retomar nuevamente el estilo que nosotros veníamos manejando y es como surge la camada 15 en el 2018 aquí en Santa Justina. Eh, el vestuario que tiene las influencias obvias de la camada Nueva Cotlán, ¿cómo fue eso? El traje de Catrín, hay elementos de Nueva Cotlán que se mudaron para acá, ¿cómo fue? Fue... Pues... Sí hay un, este, elementos de Nueva coclán que están, este, actualmente están con nosotros y pues la vestimenta más que nada fue como que al ver a la camada este, Nueva coclán o sea para nosotros es una camada que siempre este, hemos admirado o sea por cómo se viste en su baile o sea es una camada que para nosotros nos sorprende y la admiramos realmente esa camada. Entonces nosotros retomamos el vestuario de Catrines una, un poco por influencia de ello, o sea de que cómo se visten, cómo, cómo este, más que nada, cómo actúan en todo este, ese, ese rollo. Entonces, este, pues sí, realmente sí tomamos este, un poco de Catrines, o sea también lo quisimos hacer nosotros aquí como Catrines en, en Sí, porque eh, aquí la tradición de Santa Justina son más bien como que blancos, emplumeros, ¿no? Emplomados. Sí, plumados. Uh -huh. Y entonces aquí decidieron ser más elegantes y retomar el traje de Catrín, porque por cierto, se ven muy modernos, muy modernos la cámara, sí. los muy frescos, pero el público debe enterarse que en realidad son de, las, eh, de la tradición más antigua, porque eh, cuando nace el carnaval moderno en Tlaxcala, pues es hombres con hombres, ¿no? lo que hacen en realidad es eh, ir a la historia <risa> y sí, más que que, retomarse relajo. Más que nada sí fue también eso, o sea, porque, pues, como usted bien lo dice, o sea, nuestro carnaval realmente cuando surge, carnaval en Tlaxcala, pues, era hombre-hombre, ¿no? O sea, las mujeres como que no tenían este, el privilegio de bailar, o sea, entonces, pues, nosotros retomamos eso un paso atrás de la historia, o sea, retomamos lo de atrás, pero también retomamos algo de, este, de modernidad, así podría decirlo, como usted bien lo dice, ¿no? que nuestro vestuario se viera un poco más alegre, más, este, ahora sí como que un poquito más a la moda, ¿no? O sea, nosotros lo que, en referente a lo que es nuestro vestuario, pues quisimos, este, no vernos como, ¿cómo te diré? Pues como antiguos, así, o sea, nosotros quisimos, imitamos a una mujer, pero la queremos, la imitamos como elegante, o sea, que es bonita y que se arreglen y... Y pues el vestuario, no sé, este, un poquito más fresco, ¿no? más a la moda, que se nos vea bien. Pero... Bueno, hay, hay algo que salta mucho de las Queens, eh, porque pues aquí junto está, está una de las mecas del de, de, de, de, de, de carnaval tlaxcalteca de hombres con hombres, que es San Jorge Tezoquipan, pero San Jorge Tezoquipan tiene un estilo muy peculiar de carnavalear, en la que pues está llena de maldades, de interacción, pero de repente que al público le suena un poco eh, pasadita de mano. Pero ustedes rompieron con esa tradición, ¿a qué se debió? ¿Lo platicaron? Eh, ¿O ¿Cuál fue la idea? Sí, pues eso lo platicamos así entre encargados, que nosotros queríamos bailar, pero lo que era bailar, las danzas, lo que fuera. Y hasta incluso este, igual platicamos con los bailarines que, han, este, que salen con nosotros, Dijimos que nosotros no nos gustaba que ya fueran con un hombre o que les hicieran maldad así, porque pues luego van familias con sus niñas así, se ve mal. algunos los toman así como de relajo, no sé, a unos les agrada, a otros no. Y pues así, por eso y muchos igual fue lo que nos dijeron que cosa que les había agradado porque o sea, nosotros bailamos lo que es, no andamos echando relajo así. Pues más que nada por los niños, porque luego se quedan bien y ya yeah. hasta dijimos que, o sea, alguien que bailara así, así con la pena, pero pues le íbamos a llamar la atención porque eso a nosotros no nos gustaba. No, sí, fue una fórmula arriesgada porque podía bien no funcionar porque hay muchas camadas, por ejemplo, hay algunas allá por la zona de Chautén, Pandojotlán, que pues justamente no son tan interactivos con el público, pero llegan a ser aburridos, pero en caso de ustedes no pasó eso, hay como un toque de alegría... Y unos estupendos danzantes, ¿cómo fue esta cuestión del reclutamiento de tan buenos personajes? ¿Son todos acá de la comunidad o van llegando de distintas comunidades? Pues son de la mayoría es de acá, pero así de los que se visten de mujer si sí son de fuera, los que salen de hombre pues son de acá la mayoría. Hay unos que igual son de fuera. Y este.. Pues ellos solitos llegaron, ellos así, solitos. Ahora sí que solitos llegaron, porque ¿no? se enteraron ¿no? así por, por redes sociales, así por el Face, ya saben, ¿no? Se enteraron de que íbamos a hacer la camada y en sí este, la camada aquí cuando este del martes de Carnaval fue dos semanas antes, o sea, no teníamos nada, nada, nada, nomás así de, nos alocamos, y pusimos así en el Face sí. y unos que, así que, porque empezamos a hablarle a los que bailaban con nosotros también, decían, no, pues que yo sí voy, yo sí voy. El chiste es que se regó por ahí así, llegaron así varios, ¿Cómo llegaron ahí, este chance de que baila ahí, no, pues sí. Y pues ahí se fueron integrando, todos fueron llegando. Sí, porque sí, se sí. formó como un dream team de revestidos, uh -huh. la verdad, eh, hay unos figurones, pero <ríe> de verdad de alto calibre y es como que parte de la magia que de repente hayan concentrado tantos valores. Eh, eh, tenemos sus líderes morales enano zapata por ejemplo no reconocido en el carnaval tlaxcalteca vicky violet no que, que es otra leyenda también ¿eh? ¿no? pero también eh, jóvenes valores el que sobra más es el consentido de, de, de, de entre huevos que es lenny no que la verdad tiene su legión de fans y qué edad tiene este, este niño qué edad tiene, ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Lenny 9 años ¿no? 9, 10 años más 9, 10 años, 9 10, 10, años. 10, 10 años de hecho Lenin surge también acá para bailar porque él, él, él nos veía en los ensayos o sea él fue y nos veía ensayar y le llamaba la atención o sea él, él hasta nos Ajá. imitaba ¿no? estaba, estaba... Este, Cristóbal, perdón estaba este Cristóbal tocando y estaba él al lado de este, Lenin estaba. ya estábamos nosotros ensayando cuando veíamos él ya estaba bailando solito y de, ahí, o sea, de ahí fue cuando le dijimos que si quería bailar Dijo que sí, dijo así, de ahí es de igual donde él surgió. Y tenemos también a otro, otro joven valor que bueno, tenemos a Pedro. Pedro también eh, yo creo que se ha ganado su lugar en Aspín porque precisamente pues, llama mucho la atención. Eh. Es, la, es la reina del 2019, ¿verdad? Sí, después reina 2018 y 2019. 2018 y 19. Ajá, ella, este, la escogimos como reina, a ella. Más que nada porque, como usted bien lo dice, o sea, tiene carisma de, de chavo, o sea, tiene carisma, sabe moverse, baila, interactúa con la gente, con el público, y, digo, interactúa de la manera, este, agradable y, este, ¿cómo se podría decir? No, no, vulgar. no vulgar, sino que sonríe, poquetea, pero hasta ahí, en el mismo baile, Ajá. con la sonrisa, con o sea, hay que, nosotros siempre dijimos que en las Queens, pues siempre que, que tuviéramos una sonrisa, ¿no? Porque, pues más que nada, o sea, llegan a bailar muchos y luego hasta como que con su cara, ¿no? Enojados o así, <risa> y ahora pues, estás... no, nosotros, o sea, siempre lo que les hemos dicho, sonrían chavas, o sea, Aquí hay que sonreír, hay que coquetearle a un hombre, sonríele, pero sanamente. sanamente, o sea, tú sabes cómo hacerlo y más que nada ríete y siempre hay que tener una sonrisa para el público, ¿no? Porque pues eso es realmente lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, él, nos, él va a ver a una camada y, este, y lo que le gusta es el baile, o sea, que bailes, que te muevas, que eches un poquito de relajo, pero sanamente, ¿no? Entonces, este, pues realmente este Pedro Algair también es uno de nuestros mejores bailarinos, de hecho, en, en nuestra camada. ¿eh? Lo que es Pedro, este, Armando, Vicky Valladolid, uno que lo dijo, Enano... Este... Entonces, eh, está la locomotora por Facebook y se van integrando nuevos elementos de distintas regiones. Como que, ¿De qué partes vienen? Pues ahorita en este, nuestra camada tenemos de Nopaluca, de Los Reyes, de San Juan, de Oculán, Santana, eh, de Santana, eh, Paola, eh, de Paola, viene de Santana. Ajá. Paola, que también fue una emoción, híjole, de... pero tremenda, o sea, como se pone al lado de, de Lenny, la verdad, increíble, porque como que de repente se pone a competir, ¿no? <risa> a ver quién la hace más. ¿Quién como la hace mujer? mejor? Ay, ¿no? A ver quiénes de ahora sí que a ver quién se mueve mejor, sí. a ver quién este, hace mejor su papel. ¿no? Sí, o sea, Paola realmente es este, lo que es, su nombre artístico lo pusimos Paola, ¿no? O sea, no sé nosotros nosotros hacemos como mujeres, como nombres así. Ah, pues ahora tú vas a hacer tal y tú así. Pero no, o sea, él se llama Giovanni, él viene de uh Giovanni, -huh. de Santana. O sea, realmente la verdad nos sorprendió, como usted lo dijo. Puede ser que nos vaya bien o nos vaya mal, o sea, depende porque el público, pues, hay a veces que el público a lo mejor como que quiere echar relajo, de otro, ese, ese tipo de relajo, o así sí, sí, sí. sí, sí, pesado, pero pues también como nosotros lo dijimos y lo vimos, nosotros vamos a bailar, y ya ahí echa relajo, pero tú sano, y muévete y coqueteale, pero tú baila, tú demuestras lo que es bailar, y la pregunta era exactamente si lo habían platicado eh, díganos eh, cómo se sintieron porque en esta primera entrega de premios se Trabajo y Barriera se llevaron todo ¿no? se llevaron eh, creo que cuatro trofeos ¿no? eh, eh, como que no se entendió bien este año lo que fue la mejor nota, pero en realidad era el mejor huevo revestido <risa> era un huevo de palabras sí. y pues eh, el jurado como que de repente estaba como que confundido porque nada más se tiene que premiar a un solo huevo, pero como todos son buenos se premió la camada entera eh, ¿Cómo se sintieron con este reconocimiento? ¿Cómo les cambió? Pues ahora sí que mis palabras tenemos porque cuando nos mandaron la invitación nos quedamos así de, de cómo ya lo platicamos entre todos tenemos que ir para que o sea, no íbamos con mentalidad de que pues, vamos a ganar. Porque, pues, las demás camadas ya son de, de, de, de tiempo de, de, de, atrás, ya, este, pues, ya conocen cómo está, y nosotros nuevos, pues, bueno, pues, vamos, pues, pues vamos, vamos, vamos vamos a ver qué es lo que pasa. Sin pensar, pues o así sea, si nos trajimos <ríe> Nadal, güey de oro, la pues, camada Queen, sí, la camada Revelación. La revelación sí. o sea, y sí, el premio que también se, se dieron su música ah, ¿no? Cristóbal Cristóbal, Cristóbal los he visto como que han hecho buena mancuerna ¿verdad? con Cristóbal ¿no? sí, pues hay buena relación con él, o sea. él igual se... como que se emociona cuando estamos bailando como que <risa> le llega algo a él también ¿Eh? y luego está tocando no sé si dijeran por ahí, se motiva porque ve que están moviendo y si sí estamos bailando él también ya, luego está tocando está bailando igual, o sea, sí. Y él hasta nos dijo esto, esto que... porque hasta le ¿no? Claro, ¿Cómo sí, le hace, sí, ¿no? ¿no? no, no y hasta verdad. las vueltas, así cuando están manejando ese teclado ¿no? Tremendo, este, Cristóbal sí, Cristóbal es uno, este, cuando se instala y eso otro, ¿qué? De verdad que es el que se prende así <risa> es que hasta su música como que se siente así de... como para moverse, luego hasta varios acá así del pueblo lo dicen, no, es que esta es su música la que traen, está como pegajosa Están bailando y ya está te dan ganas de bailar ¿sí? y están moviendo las, los piesitos sí, porque hay, eh, la historia que nos contó para Trio Gómez Cristóbal es que pues, tiene una cuadrilla que es un cine que, que, que, que, que, que, que había compuesto para la florecita pero que la florecita al parecer que, como que la dejó para después ¿no? y que fue la, bueno, ustedes a, a verlo ¿no? pero lo queremos para nosotros ¿no? eh, ¿cómo, cómo estás, pues más o menos así, un poquito más, un poquito menos, porque precisamente la calidad de los ingredientes? Bueno, este, pues es que nosotros hablando con Cristóbal, platicando con él, o sea, nosotros le dijimos que queríamos este, un tipo de música este, diferente, o sea, que, que nos, nos tomara así como que algo nuevo, algo que dijéramos, o sea, nosotros pues, de música así realmente de, de Canadá, pues no sabíamos, ¿no? O sea, nosotros recibimos queremos queremos este, algo a que tú saques así diferente y que como que nos motives y como que digan ah esta canción es de, de, de Queens, ¿no? Así como que esta eh, la bailan allá, o sea. Quince la tiene, o sea, Quince pues la sacó o no sé, ¿no? pero realmente Cristóbal pues, es el que la, bueno, la crea, ¿no? o sea, surge su, su música y pues él nos dijo, o sea, ni en el nombre así como que como tal, pues este, nos dice, ¿no? no nos dijo, sino nos no la, no la este, tocó, o sea, él no la tocaba y decía, miren, esta canción, les queda a ustedes esta canción ahí? y nos gusta, o sea, realmente las músicas que él saca, pues nos llama la atención, o sea, por eso creo que este, platicando con él le dijimos y que realmente este año me iba platicando con él nos dijo que nos tiene una sorpresita por ahí si no, si ustedes no se preocupen, es evidente ¿no? vamos Queray. a... bueno, pues, esto es primicia para entre huevos <risa> un adelanto <risa> algo, algo, te, tenemos que ser novedosos este año igual él tiene que ver algo en la camada porque igual, o sea, él nos da opciones dice, ¿Este, y así, esta entrada pues les queda así entrando, bailen así y, y, y, y, y, y, y, y tal, o sea, igual él nos apoya en eso es como si dijeran para que fuera una familia. Sí, porque es gran, curioso porque él, él compone eh, los cinetas de skateboard para la florecita, pero en el año 2019, yo creo que ya se